Bienvenidos a este, su canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez. Y quiero hacer énfasis en un tema que me parece importante. Porque nuestra cara y la piel de nuestra cara es lo que la gente ve en nosotros. Si sí, nuestra vestimenta cuenta, nuestra forma de hablar cuenta, nuestra personalidad cuenta, pero una piel tersa, lozana y limpia es tan importante como todo lo demás que traemos puesto y todo lo demás que sabemos decir o decimos. Voy a hablarles acerca de cómo exfoliar la piel de la cara. Una de las cosas que más denotan la falta de higiene es una piel con puntos negros e imperfecciones. La mejor manera de cuidar el aspecto y la salud de tu piel es exfoliándola de manera periódica. Si no sabes cómo hacerlo, en este video te vamos a dar consejos de cómo hacer que tu piel luzca siempre limpia y lozana. ¿Cómo exfoliarte la piel? Ese es un consejo para hombres. ¿eh? Siguiendo estos sencillos consejos, podrás tener tu piel bien cuidada y sin ninguna impureza. Primero, encuentra un limpiador facial. Un buen limpiador hecho a base de sustancias naturales evitará la irritación o resequedad. Este te ayudará profundamente a limpiar y eliminar los residuos que se encuentran en los poros. Lávate todos los días. Inicia echándote agua fría o tibia y evita el agua caliente. Seca con golpes suaves en lugar de frotar. Esto ayudará a que la exfoliación sea más fácil. Exfolíate dos veces por semana. Muchos cometen el error de exfoliarse la cara o el resto del cuerpo todos los días. Si se abusa de la exfoliación, no habrá piel muerta y suciedad que eliminar. Se irritará entonces y se resecará tu nueva piel. Usa crema facial. Cuando te exfolíes, usa una crema facial. Frótala en tu piel realizando un movimiento circular suave y luego enjuaga. Consigue aceite de coco y bicarbonato. Si no quieres arriesgarte con las cremas faciales, tiene a tu alcance aceite de coco y bicarbonato mezclalo y frótalo en tu piel con movimientos circulares muy suaves. Y no te olvides de utilizar humectantes diariamente. Es necesario humectar constantemente la piel después de lavarla. Ayuda a retener su elasticidad y evita la sensación de escozor. Para piel seca escoge humectantes con ingredientes como el aceite de oliva. Y para piel grasosa, escoge humectantes con ingredientes ligeros como el coco y la avena. Muchísimas gracias por su atención. Espero que tomen en cuenta estas sugerencias y estas recomendaciones, porque créanme, sí es muy importante que la cara de uno sea el reflejo de nuestra buena salud y de nuestra buena higiene. Muchísimas gracias por su atención. Si les gusta el contenido, por favor difundanlo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.